acompañaré esta toallita fría está me mejoraré papi no te preocupes más veamos tu fiebre la boca abrirás calma bebito te voy a cuidar Qué pase, te vamos a ayudar. Sí, ¡La hora del baño es la mejor! <risa> ¡Cantamos nuestra canción para el baño!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 ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Veamos quién llega primero a la orilla! Alrededor de la alberca ¡Eso es, es genial! genial. ¡Sí! ¡Natar es increíble! <risa> <risa> ¿Puedo comer una galleta? ¡No! ¿Puedo comer una hamburguesa? ¡No! ¿Puedo comer pizza? ¡No!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 Un de leche, un poco de azúcar en la licuadora y... No, no, no. Un poco de pan, punto, mermelada. queso eso hay que ponerle y... No, no, no, no. Mami, mami, mami, mira mi barriga. Está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, mami, mami, mira M mi barriga, barriga. Está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer, no. Un, ¿puedo comer un, No, ¿puedo comer uno? No. ¿Puedo comer uno? Un, ¿Puedo comer un...? ¡No! ¡No, no, no! Ma, ma, ma, chum, yum chum, chum, danos ya, yum, yum, yum! Ma, ma, ma, chum, chom danos ya, yum, yom, yum! Me despertaste y me duchaste, fui a la escuela por horas y horas, subí al autobús y yo me porté muy bien, tomé lecciones, limpié mi habitación,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 multimodal film does not mean worshipgasm. Nice